hola a todos y bienvenidos a danstein el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las afines a ella el día de hoy continuaremos con la siguiente parte de tablas para datos agrupados en este caso vamos a concentrarnos en lo que tiene que ver con la media moda y mediana vamos a aprender a aplicar estas variables en la tabla de frecuencias que hemos desarrollado anteriormente así que no siendo más Comencemos. Vamos entonces a la pantalla para comenzar con el ejercicio. Entonces, tenemos lo siguiente. Ya todos estos datos ya los hemos encontrado. Hemos encontrado todo lo que tiene que ver con la marca de clase, la frecuencia, la frecuencia absoluta. Todo esto ya lo tenemos. Ahora vamos a concentrarnos en lo que tiene que ver con la media. Vamos a comenzar primeramente con la media. Entonces, para ello, primeramente miremos qué fórmula rige la media. Entonces tenemos lo siguiente. La media... Esta es la ecuación que rige la media. La media viene dada por la sumatoria de los términos de XI por FI sobre N. Entonces vamos a hallar estos valores. Primeramente entonces vamos a llenar una nueva tablita que es XI por FI. ¿Y a qué va a ser igual esto? Pues ya tenemos las marcas de clase, entonces vamos a llamarla la marca de clase y vamos a multiplicar en este caso por su respectiva frecuencia y esto lo vamos a hacer con todas las otras también lo vamos a arrastrar aquí ya sabemos que aquí estamos multiplicando cada una de ellas entre sí ahora, miren que nos está pidiendo la media la sumatoria o sea que necesitamos sumar estos valores entonces vamos a, a hacer aquí una sumatoria entonces cogemos todo esto y vamos por aquí a buscar la parte de sumatoria ven el simbolito que está acá Vamos a seleccionarlo. Vamos a poner acá sumatoria. Y aquí ya hemos sumado el valor que nos interesa. Que en este caso sería 636. Este valorcito es la sumatoria de qué? De los valores de x por fi. Ahora, ¿qué nos falta? Calcular la división. Entonces, solamente ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a decir aquí. Vamos a llamar esta variable media. Para que la tengamos presente. ¿A qué va a ser igual? va a ser igual a la sumatoria que ya hayamos dividido n. Y no olvidemos qué es n. n es la cantidad de datos que tenemos. En este caso tenemos 30 datos, o sea que vamos a dividir por 30. ¿Qué quiere decir esto? Que ¿cuánto vale nuestra media? Nuestra media vale o equivale al valor de 21,2. Este es el valor de nuestra media para nuestros datos agrupados. De esta manera se calcularía. Vamos ahora a revisar cómo se haría, pero ahora no trabajando con la media, sino con la mediana. Veamos. Ahora vamos a continuar con la mediana. Entonces, como vamos a trabajar con la mediana, vamos a olvidarnos de esta ecuación y vamos a traer la que corresponde a la mediana. Esa es la que nos interesa. Vamos a poner acá entonces la ecuación de la mediana, que es esta que tenemos acá. No se asusten por estas variables que ya las vamos a definir, pero... Importante acá tener aquí lista la ecuacióncita. Ya hemos encontrado la media, ahora vamos con la mediana importante aquí. Entonces, nos dice n medios, n dividido 2, n es el número total de datos, li es el límite inferior, no olviden que eso está, límite inferior, límite superior, y acá vamos a mirar estos términos menos 1. Entonces, primeramente, recordemos algo. Vamos a mirar este n. Entonces, si el n es par, no hay ningún problema. Yo puedo hacer esta división. N medios. Pero si el N me da impar. Hago una pequeña corrección. Le voy a sumar 1. Y lo dividiría por 2. En este caso si vemos bien. Tenemos que el número total de datos es 30. Tenemos 30. Entonces por N es un número par. Entonces sería 30 dividido 2. Y 30 dividido nos daría 15. O sea que aquí. Vamos a trabajar con este valor, entonces 15. Ahora, ¿qué es ese valor de 15? ¿Para qué me sirve? El 15 lo utilizamos para mirar las frecuencias, pero tenemos que tener en cuenta que aquí nos interesa la parte del acumulado, la frecuencia, entonces 15. Vamos a mirar dónde está 15. Acá llevamos 3, 14, no, y aquí estaría 22. Entonces, ¿qué podemos ver? No está el 15, pero al pasar 14 a 22, aquí ya lo contiene. En este caso, el 15 estaría ya aquí contenido. O sea, que voy a trabajar con este valor. Entonces, ¿qué es lo que me da este n? Me da la posición. Y me voy a basar siempre en las frecuencias acumuladas. Entonces, el valor que tenemos da, nos da 15. Entonces, vamos a hacer ese cálculo. Vamos a poner aquí la ecuación. Vamos a decir media. ¿El límite inferior a qué va a ser igual? Entonces, tenemos esto, que el límite sería... La posición, no olviden que estamos hablando, que estamos trabajando con este valor. O sea que el límite, en este caso, sería el que le corresponde en esa misma fila. En este caso sería 18. Vamos a poner acá el valor de 18. Más n medios, ya sabemos que n medios nos dio 15, menos la frecuencia absoluta. Pero acá hay un dato, dice i, y menos 1. Ese menos 1 significa que es la frecuencia anterior. Menos 1 me está diciendo atrás. Si hubiera el otro caso que fuera fi más 1, quisiera decir de que se está aumentando. Ya no va a ser la anterior, sino la que le sigue, la siguiente. Entonces, en este caso, si lo miramos bien, ¿esa frecuencia cuál va a ser? Pues la anterior sería 14. Si fuera la, la que sigue, sería la 26. En este caso, va voy a tomar el valor de 14. Entonces, menos... 14, sobre la FI, y el FI, pues si lo vemos bien, a esta frecuencia le corresponde este FI. Miren que estamos trabajando sobre esta fila, o sea que aquí sería sobre 8. Por último, multiplicaríamos por A, pero que es A? No olvidemos que A es la amplitud. Entonces, ¿y cuánto es la amplitud? ¿Y cuánto estábamos trabajando en la amplitud? Recuerden que la amplitud era de 8, 2 a 10, entonces acá la amplitud es 8. Ya aquí podemos hacer los cálculos, como en este caso tenemos que la frecuencia y la amplitud son las mismas, podríamos cancelar aquí, 8 dividido 8 nos daría 1, y haría esta resta, 15 menos 14 nos daría 1, M más 18 nos daría 19. Pero entonces vamos a hacerlo con el Excel, vamos a ponerlo acá, vamos a copiar aquí que vamos a trabajar con la mediana. Entonces, ¿cómo sería? Sería igual al límite, ya sabemos que es 18, más, en este caso, el n, que ya sabemos por el paréntesis acá, que sería 15, menos la frecuencia que la tenemos acá, que es, eh, la ponemos acá, que es 14, por la amplitud que en este caso sabemos que vale 8, y lo vamos a dividir por esa frecuencia que ya sabemos que es 8. dividido 8, miren que el valor nos da 19. Bueno, aquí no se preocupen por ese errorcito que tenía, pero la ecuación está correcta. Entonces, esta sería el valor de la mediana. Aquí ya hemos encontrado el valor de mediana. Entonces, tenemos la media y la mediana. Nos falta calcular nuestra moda. Entonces, vamos a ver cómo se hace para calcular la moda. Importante, tengan en cuenta esta ecuación a la hora de trabajar la mediana. No olviden, para datos agrupados. No aplica para no agrupado. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta, no se confundan y utilicen esta formulita. Y también hacer la salvedad de si es par o impar. Ahora veamos cómo hacemos para el cálculo de la moda. Antes de continuar, quiero invitarlos a que conozcan nuestra escuela Dansten Educación. Allí pueden fortalecer diferentes áreas, no solamente de matemáticas, sino muchas otras áreas más. Entonces los invito a que conozcan nuestra página web que www.dansteneducacion.com.co No olviden que también lo pueden encontrar en la parte baja del video. Allí podrán encontrar diferentes servicios, como pueden ser clases virtuales personalizadas, cursos virtuales, cursos pre de pre-IFEs, desarrollo de talleres, y entre otros. No olviden que también pueden averiguar pues, por nuestros servicios y también nos pueden contactar a través de ya sea la página web o nos pueden enviar un mensaje con el nombre de ustedes, el correo electrónico y un mensaje, digamos, de algo que está al interés de ustedes. No olviden que también lo pueden hacer a través de el WhatsApp aquí también pueden tener otra forma para contactarnos o nuestras redes sociales como Instagram y Facebook así que aquí en nuestra escuela pueden fortalecer en cualquier etapa escolar que se encuentre ahora sí continuemos con el ejercicio vamos ahora entonces a encontrar lo que tiene que ver con la moda ya hemos trabajado con la media y la mediana. Ahora nos falta solamente trabajar con la moda. Entonces vamos a poner la ecuación de la moda. Vamos a ponerla por acá. Que es esta ecuacióncita que es acá. Vamos a bajar un poquito el tamaño. No olviden tomar nota de ella. Para que la tengan allí a la mano. Y de esta manera corroboren cada uno de sus cálculos. Vamos a mirar entonces cómo hacemos el cálculo de la moda. Entonces tenemos de nuevo el límite inferior. Frecuencias. Y acá tenemos frecuencias frecuencia i menos 1 y acá tenemos fi más 1, no se asusten por eso, el menos 1 no olviden que es el dato anterior y el fi más 1 es el dato siguiente, ahora como hacemos para hallar entonces el valor de fi, entonces, lo que hacemos es analizamos todos los datos y buscamos el dato más grande o el mayor valor, en este caso si vemos las frecuencias el mayor valor cuál sería, miremoslo acá, el mayor valor sería 11. Este es el valor con el cual nos vamos a basar. Esta va a ser nuestra frecuencia. Entonces vamos a calcular la moda. Entonces vamos a ponerle acá entonces. La moda va a ser igual al límite inferior que corresponde. Entonces ¿cuál sería? El límite inferior correspondería en este caso a 10. Que se encuentra en la misma fila. Entonces 10 más la frecuencia. En este caso ya sabemos que es 11. Esto puede variar, no olviden que tenemos que revisar muy bien nuestra tabla de datos, menos la frecuencia anterior. El i menos 1 me dice que es la anterior, o sea que en este caso tomaría menos 3. Sobre, esto se repite, o sea que aquí va a ser lo mismo, 11 menos 3, más la frecuencia, pero menos la siguiente, en este caso sería 8, entonces sería 11, menos 8. Y no olviden que todo esto lo estamos multiplicando ¿por quién? Por la amplitud. Y la amplitud ya sabemos que es ¿cuánto? La amplitud es 8. Estamos trabajando con el valor de 8. Entonces, si no, no, no olviden que eso ya lo hemos calculado anteriormente y que ese valor nos dio 8. Bueno, ahora vamos a calcular entonces estos valores. Esto sería 10, 11 menos 3 nos daría 8, entonces daría 8 por acá. Acá 11 menos 3, también acá tenemos, daría 8. Acá daría 11 menos 8, nos daría 3. Y aquí no olviden que estamos multiplicando por 8. Entonces nos quedaría que la moda va a ser igual a 10 más 8, 8. Por 8, 64. Y 8 más 3 nos daría 11. Nos quedaría 64 dividido 11. Podemos hacer este cálculo para verificar cuánto nos da. Entonces, 64 dividido 11. Eso nos da 5,81. 5,8. Quiere decir que daría 10 más 5,8. O sea, 10 más 5,8, esto nos daría 15,8. Lo podría aproximar a 16. Entonces, en este caso, nuestra moda valdría 16. Entonces vamos a poner acá, moda. Y si lo queremos hacer en Excel, entonces ya sabemos, el límite inferior 10, más paréntesis. Vamos a mirar acá los valores, vamos a ver si lo podemos seleccionar. 11 menos el dato anterior que ya sabemos de frecuencia que es 3 por la amplitud que ya sabemos que es 8 vemos que esto acá es por y lo vamos a dividir por la frecuencia por lo que es, las, las primeramente la frecuencia de estas que sería el f 4 que ya sabemos que es esta frecuencia menos la anterior pero como son varios paréntesis organizémoslo acá de una forma mejor pongamos acá este paréntesis más la otra frecuencia que es la misma pero más eh, menos la que le sigue que en este caso quién es sería la de adelante Y esto nos tiene que dar el mismo valor que hemos encontrado. Vamos a ver si hicimos bien el cálculo. 15,8, o sea, prácticamente 16. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos encontrado muy bien nuestra moda. En este caso, nuestra moda vale, vamos a aproximarlo a 16. Entonces tenemos la media, la mediana y la moda. Muy importante aprender a diferenciar cada ecuación ¿por qué? porque cada una se utiliza de manera diferente entonces mucho cuidado a la hora de resolver para que no tengamos ningún inconveniente entonces con esto podemos dar por concluido esta siguiente parte del curso de estadística la próxima semana seguiremos avanzando más y trabajando más, más datos de información de tablas de datos agrupados así que los espero la próxima semana si te gustó mi video